¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Hoy te traigo un nuevo verbo, el verbo asistir, to attend en inglés, y lo vamos a estar conjugando en 18 diferentes tiempos verbales. Algunas personas me dicen, Raúl, me cuesta mucho uh, hablar español porque no sé cómo conjugar los verbos correctamente. Bueno. La conjugación, no solo en español, sino en cualquier idioma, es la clave para aprender correctamente cualquier lengua. Así que es muy importante que dediquemos un tiempo a la conjugación de cada verbo en los diferentes posibles tiempos verbales. Así que hoy vamos a estar hablando de este verbo que es muy importante y es de uso frecuente en español. Muy bien. La información general en la introducción es el verbo asistir, to attend, es un verbo regular y termina en ir. El infinitivo, bueno en inglés decimos to attend, en español asistir termina en er, por eso sabemos que está en infinitivo. El participio pasado para los tiempos compuestos va a ser en inglés attended, en español vamos a decir asistido y el gerundio en inglés attending, en español va a ser asistiendo esta información es clave especialmente cuando vamos a estar hablando acerca de tiempos compuestos así que es muy importante tenerla en cuenta comenzamos con eh, los tiempos del modo indicativo que son los digamos los modos sencillos y empezamos con el presente simple yo asisto tú asistes él ella usted asiste nosotros nosotras asistimos vosotros, vosotras asistís, ellos, ellas, ustedes asisten. Recuerden que siempre, eh, como ayuda visual, prestemos especial atención a las terminaciones que están con rojo y amarillo, que es lo, la diferencia que se hace en cada pronombre personal. Vamos al pasado simple. En inglés diríamos I attended. Bueno, en español vamos a decir yo asistí, tú asististe, él, ella, usted asistió, nosotros, nosotras asistimos, vosotros, vosotras asististeis, ellos, ellas, ustedes asistieron. Continuamos con el tiempo imperfecto, que también es de uso muy, muy frecuente en nuestra lengua. Vamos a decir en español, en inglés sería I used to attend. En español diríamos yo asistía, tú asistías. Él, ella, usted asistía, nosotros, nosotros asistíamos, vosotros, vosotras asistíais, ellos, ellas, ustedes asistían. Y tengamos en cuenta en este caso el acento gráfico o tilde en cada uno de la conjugación con cada uno de los pronombres personales. Bien, ahora yo tengo el condicional. En inglés sería I would attend. Vamos a decir yo asistiría, tú asistirías. Él, ella, usted asistiría, nosotros, nosotras asistiríamos, Vos o, eh, vosotros, vosotras asistiríais, ellos, ellas, ustedes asistirían. Bien, y luego tengo el futuro simple, I will attend. En español nos quedará yo asistiré, tú asistirás, él, ella, usted asistirá, nosotros, nosotras asistiremos vosotros vosotras asistiréis ellos ellas ustedes asistirán nuevamente quiero hacer referencia a las tildes en tanto en el condicional la terminación ia ía", ias ia ía", ía", íamos iais ian y también en el tiempo futuro e as a aquí no hay tilde hemos eis y an así que es muy muy interesante tener en cuenta estas herramientas para aprender a escribirlo correctamente eh, este idioma que estamos aprendiendo. Bien, ahora yo tengo eh, que hablar acerca de los tiempos progresivos o continuos y siempre menciono cuando tengo la palabra continuo o progresivo, bueno, quiere decir gerundio, ando yendo. Para el presente yo voy a decir yo estoy asistiendo, tú estás asistiendo, él, ella, usted está asistiendo. Nosotros, nosotras estamos asistiendo. Vosotros, vosotras estáis asistiendo. Ellos, ellas, ustedes están asistiendo. También recordemos que este vosotros, vosotras eh, se usa especialmente en España. En el mundo hispano, eh, de Latinoamérica, digámoslo así, en, en Centroamérica y Suramérica, bueno, y en México. Muy poco, diría que casi que no se usa el vosotros o el vosotras. Bueno, tengo algunos estudiantes que me escriben y me dicen, Raúl, yo sí lo uso. Perfecto, válido. Pero este, estos pronombres, el vosotros, el vosotras, es más típico en, en España y tengo entendido que no en toda España, sino en algunas regiones de este maravilloso país. Bueno, seguimos con el pasado progresivo. En inglés sería I was attended y es también importante ver la relación gramatical entre el inglés y el español. En español va a quedar facilito. Yo digo, yo estuve asistiendo, tú estuviste asistiendo, él, ella, usted estuvo asistiendo, nosotros, nosotras estuvimos asistiendo, vosotros, vosotras estuvisteis asistiendo ellos ellas ustedes estuvieron asistiendo también siempre he hablado de esa diferencia muy sutil que existe entre el pasado progresivo y el imperfecto progresivo cuando yo digo I was attending miren que en inglés sería I was attending and I was attending estos dos tiempos verbales diferentes en español bueno el imperfecto progresivo en español diremos yo estaba asistiendo Tú estabas asistiendo, él, ella, usted estaba asistiendo, nosotros, nosotras estábamos asistiendo, vosotros, vosotras estabais asistiendo, ellos, ellas, ustedes estaban asistiendo. Continuamos con el condicional progresivo, I would be attending y en español vamos a decir yo estaría asistiendo, tú estarías asistiendo él, ella, usted estaría asistiendo, nosotros, nosotras estaríamos asistiendo, vosotros, vosotras estaríais asistiendo, ellos, ellas, ustedes estarían asistiendo. Bueno, y terminamos esta diapositiva con el futuro progresivo, I will be attending, y en español vamos a decir, yo estaré asistiendo, tú estarás asistiendo, él, ella, usted estará asistiendo, nosotros, nosotras estaremos asistiendo, vosotros, vosotras estaréis asistiendo, ellos, ellas, ustedes estarán asistiendo. Bueno, ven que el, el gerundio asistiendo es igual para todos los pronombres en los diferentes tiempos verbales, dedicados a los tiempos progresivos o continuos. Así que lo único que va a cambiar es el verbo auxiliar, el verbo estar. Ténganlo en cuenta. Bien, seguimos ahora con el futuro con ir a, que es otro o, verbo, digamos, otro futuro muy útil que se usa con mucha, mucha regularidad en español, en inglés también. Bueno, para las oraciones afirmativas, sencillito. Conjugo con el verbo ir, voy a decir yo voy a asistir, tú vas a asistir, él, ella, usted va a asistir, nosotros, nosotras vamos a asistir, vosotros, vosotras vais a asistir, ellos, ellas, ustedes van a asistir. Las oraciones negativas, sencillito, simplemente, simplemente agregamos el adverbio de negación no y diríamos yo no voy a asistir, tú no vas a asistir, él, ella, usted no va a asistir. Nosotros, nosotras no vamos a asistir. Vosotros, vosotras no vais a asistir. Ellos, ellas, ustedes no van a asistir. Y quedó conjugado el futuro con IR A. Bueno, otro también, otro tiempo muy utilizado es el pretérito imperfecto del indicativo con IR A. Créame que yo lo uso mucho. No sé por qué tengo... Este verbo tan pegado en mi cabeza, pero es uno de los verbos que más, más frecuencia tiene dentro de mi uso. Y yo voy a decir, en inglés sería, I was going to attend. En español vamos a decir, yo iba a asistir, tú ibas a asistir, él, ella, usted iba a asistir, nosotros, nosotras, íbamos a asistir, vosotros, vosotras, ibais a asistir, ellos, ellas, ustedes iban a asistir. Recuerden que la musicalidad es muy importante en el momento de uno conjugar. Cuando eh, algunos estudiantes me dicen, yo cojo un verbo y digo, mmm, suena raro, suena extraño. Sí, porque el oído se acostumbra a cierta pronunciación acerca, cierta musicalidad con los verbos y uno inmediatamente puede detectar cuando está conjugando un verbo en una forma equivocada y se puede corregir inmediatamente. Bien, para las oraciones negativas pues va a ser muy sencillo, simplemente colocamos el no. Decimos, yo no iba a asistir, tú no ibas a asistir, él, ella, usted no iba a asistir, nosotros, nosotras no íbamos a asistir, vosotros, vosotras no ibais a asistir, ellos, ellas, ustedes no iban a asistir. Ahí están conjugados tanto en su forma afirmativa como negativa. Bien, ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo y algunos estudiantes dicen, Raúl, este es un dolor de cabeza. No, es, es simplemente un, un poco de práctica y van a ver que es bastante sencillo. Yo pienso que cuando uno empieza a manejarnos 5 o 10 verbos en los diferentes tiempos verbales, uno empieza a entender la gramática y la, la estructura, o mejor, la estructura gramatical de cada tiempo. Y créanme que ya cuando uno empieza a usar, más, entre más verbos uno eh, estudie, practique, se va haciendo más fácil va teniendo más sentido y sobre todo me va a permitir usarlos correctamente en un contexto real así que es una muy buena motivación para eh, practicar para hacer varios verbos para conjugarlos y sobre todo para usarlos en contextos reales bien dentro de esto cuando a mí me hablan de tiempos compuestos yo inmediatamente pienso en el verbo auxiliar haber y si empiezo con el presente imperfecto, I have attended en inglés, en español yo decir, he asistido, yo he asistido. Y vamos a ver que este participio pasado, asistido, va a ser igual para todos los pronombres personales en estos cinco diferentes tiempos verbales. Así que eh, lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente el verbo haber, porque asistido como participio pasado va a ser igual para todos. Tú has asistido, él, ella, usted ha asistido, nosotros, nosotras hemos asistido, vosotros, vosotras habéis asistido, ellos, ellas, ustedes han asistido. Continuamos con el pasado perfecto, I had attended, que en español, digamos, este, este texto lo, lo he mencionado en varios videos, aparece, lo he visto especialmente en, en la Biblia. Hay algunos textos donde usa, se usa mucho ese pasado perfecto, pero a nivel oral, digamos, no es tan común. Puede ser que haya personas que lo utilicen, perfecto, pero no es muy común dentro de la cotidianidad. Así que vamos a decir yo hube asistido, tú hubiste asistido, él, ella, usted hubo asistido, nosotros, nosotras hubimos asistido, vosotros, vosotras hubisteis asistido, ellos, ellas, ustedes, hubieron asistido. Ahí tienen este pasado perfecto. El pluscuamperfecto que sí, sí, se usa muchísimo también en español. Este sí es de la vida diaria. Vamos a decir en inglés I had attended. Vamos a decir en español yo había asistido, tú habías asistido, él, ella, usted había asistido, nosotros, nosotras habíamos asistido, vosotros, vosotras habíais asistido, ellos, ellas, ustedes habían asistido. Eh, es muy interesante ver en, como en un plano general la conjugación de los tiempos compuestos y poder comparar y ver la diferencia entre un tiempo verbal y el otro. Bien, seguimos con el condicional perfecto. En inglés sería I would have attended. En español vamos a decir yo habría asistido, tú habrías asistido, él, ella, usted, habría asistido nosotros, nosotras, habríamos asistido, eh, vosotros, vosotras habríais asistido, ellos, ellas, ustedes habrían asistido. Muy importante, tengan en cuenta, si yo me aprendo la conjugación del verbo haber, verbo auxiliar, haber, en esos tiempos verbales, y me aprendo, para, obviamente para cada pronombre, y me aprendo los participios pasados. Miren, de una vez estoy aprendiendo cinco tiempos verbales que son de uso bastante frecuente. También tengo el futuro imperfecto. I will have attended. Vamos a decir yo habré asistido. Tú habrás asistido. Él, ella, usted habrá asistido. Nosotros, nosotras habremos asistido. Vosotros, vosotras habréis asistido. Ellos, ellas, ustedes habrán asistido. Así que ahí está la conjugación de estos verbos y repito, es muy importante ver como la visión general de todos estos eh, cinco tiempos verbales con los diferentes pronombres personales en español. Bien. Ahora, quiero que hablemos un poco acerca de los imperativos. Recordemos que los imperativos son órdenes o comandos que siempre vamos a tener y recordemos también que los comandos yo los doy solamente con el tú, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y con ustedes. Bien, hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta con el pronombre tú y el pronombre vosotros que a nivel negativo van a tener un cambio, los demás van a ser muy sencillos. Por ejemplo, para tú, en las oraciones africanas, Imperativos afirmativos, yo digo asiste, asiste a clase. Usted asista a clase. Si yo digo nosotros, nosotras, asistamos a clase. Para vosotros, asistid a clase, que es muy, muy común en España. Ustedes, para ustedes sería asistan. Ahora veamos los eh, imperativos negativos. Para tú, yo voy a decir no asistas. Hay una diferencia en el afirmativo asiste y no asistas, para usted asista, simplemente digo no asista, quedan igual. Para nosotros no asistamos, asistamos, no asistamos, asistid, no asistáis, asistan, no asistan. Vean la diferencia que se tiene en estos dos pronombres personales. Bien, bueno amiguitos, hemos llegado al final de esta presentación con el verbo asistir. Pero antes de irte, quiero sugerirte que por favor te suscribas a este canal totalmente gratis. Así que es una buena motivación si quieres seguir practicando tu español. También quiero que me regales un like o un me gusta, por favor, si esta presentación ha sido de tu agrado. También quiero invitarte a que comentes. Déjame tus comentarios acá abajo en la caja de descripciones y ojalá puedas compartir este video con otras personas que están aprendiendo español. Y también te sugiero que active la campanita de notificación para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase o un video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios tuyos y que me digas eh, si de pronto tienes algún tema específico que quieras que tratemos en nuestro canal de español. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en la próxima clase con un tema nuevo o con otro, otro verbo para que sigamos practicando. Hasta la vista amigos. Un abrazo.